Escritura de números. Familia del 10. Se escriben junto. Recuerda que los números de la familia del 10 se escriben todos pegados. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19 y empezamos con la familia del 20. Familia del 20. Se escriben junto. Al igual que la familia del 10, la familia del 20 se escriben pegados. 20. 21, 22, 23, 24 y 25. 26, 27, 28, 29 y empezamos la familia del 30. Se escriben separado los números de la familia del 30. 30, 31, 32, 33, 34, 35. Usamos Y. 36, 37, 38, 39 y llegamos a la familia del 40. Se escriben separado. Los números de la familia del 30 en adelante se escriben separado. Quiere decir que 41, 58, 60 y 3 se escriben separado. Por ejemplo, de la familia del 50. 52, 56, 58... La familia del 80 también se escribe separado. 80 y 1, 80 y 80 y 8.